Hasta los mejores hombres se cansan. Se cansan de ser comparados con otros hombres. Se cansan de escuchar que lo que ganan no es suficiente. Se cansan cuando tienen que ir a visitar a tu familia y solo sienten vergüenza y desprecio por la manera que siempre hablas mal de ellos. Se cansan de que siempre estés hablando con tus amigas de todos tus problemas matrimoniales. Se cansan cuando crees que Dios te puso sobre la faz de la tierra solo para apuntarle a sus defectos diariamente en su cara. Se cansan cuando tienes tiempo para los niños, pero Él se siente como un estorbo a tu lado. Se cansan cuando le das esa mirada como que Él te está molestando solo porque anhela darte un beso y un abrazo. Se cansan. Cuando estás limpiando la casa, lavando los platos, y Él solo quiere darte un abrazo, un cariño, un besito, y lo rechazas diciéndole que tú no tienes tiempo para eso, se cansan cuando siempre crees que es tu responsabilidad humillarlo y herirlo, gritarle y hablarle palabras que nunca levantan su ánimo. Se cansan cuando crees que corregirlo Enfrente de sus hijos, sus amigos, lo hará cambiar a lo que tú deseas. Se cansan cuando respetas más a tu propio jefe de lo que respetas a tu propio hombre en la casa. Se cansan cuando tratas con más cariño a tus propios amigos y familiares de que lo tratas a él. Se cansan de escuchar todos los días que cuando viene a buscarte que estás cansada o que otra vez te duele la cabeza... Se cansan de recibir más respeto en su trabajo de lo que reciben en su propia casa. Se cansan de que le dices que no sirve para nada y hasta un burro le has llamado enfrente de sus propios hijos. Se cansan de escuchar que todo lo que hacen, lo hacen mal. Se cansan cuando se te olvida que no solamente eres madre y aunque sé que eres una madre excelente, pero él, no se casó con una madre solamente, sino con la chica de sus sueños. Se casó con su novia, su mejor amiga y su amante. Y eso es lo que él extraña también. Se cansan de que tienes tiempo para servir a otros, pero siempre estás muy cansada en la noche para él. Entiendo que tal vez tu esposo no sea perfecto, pero alguna vez has pensado que tu amor, paciencia, cariño harán más para transformarlo que tus gritos, rechazos e insultos. Porque todo buen hombre también se cansa. No lo dejes solo. Ámalo. Él está esperando y anhelando tu amor.